Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios Para quien no lo sepa, los medios no nos quieren No nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien Nuestra comunicación tiene que ser a la gente Directo a la gente vamos a pasar un 34 años para que así sea yo sé que les puede sonar este mal, se volvió loco eh, Nos vienen a asustar No Ya, sea, revisen en los últimos meses revisen La semana pasada No hay un ejemplo más burro Por un error material En la empresa nacional Se cambiaron los apellidos del presidente de la República de Texas Idiotas incompetentes No saben hacer un decreto Ustedes no sirven para nada Toda la información se mandó correcta y al final, una persona cambió una S por una C. La imprenta se disculpa y eso a nadie le importa. Igual, seguimos siendo brutos y competentes y no para nada. Y no hablo del presidente ni de la presidencia, hablo de lo que, que cada uno de ustedes se enfrenta el día de hoy. Para la fortuna nuestra hay un ministro que entiende lo que está pasando hay un equipo humano que son ustedes que conoce más que nosotros esto y lo único que le vamos a pedir de la presidencia de la República es claridad absoluta a la gente los comunicados de 12 páginas no valen tenemos que usar nuestra lectura justamente de lo que está pasando para saber qué decir cómo decir en estos días se mandó un comunicado diciendo eh, no me acuerdo las palabras alegría se convoca 120 proyectos de ley lo más importante es que en la bajadilla no se van a estudiar gente. Ese no era el mensaje. El mensaje es, se amplía la convocatoria de procesos terminales y esa ampliación contempla proyectos que van en estas cuatro líneas. Era un comunicado de 12 páginas, 12 millones. Obviamente el colega de la colega que él tuvimos que tuvo mucho éxito, y mandarle a decir que pues no, no lo podemos publicar. Miremos hemos conocido al presidente de la República en sus distintas formas. Él es directo. No es el don de campaña. Él es directo. Y por tanto, toda la comunicación del Estado va a tener que ser directa. Y esto nos pone... Ante el ritmo de esta comunicación, estamos acostumbrados a, a la el institucional y a poner el comunicado a los medios para que simplemente quiten la firma de ustedes y los pongan. Sí, hay que facilitarles el trabajo. Sí, obviamente, fotos, videos, autos, todo lo que se cumple. Nosotros no tenemos que explicarles a ustedes. Pero tenemos el proyecto que vamos a tener que obligar a la prensa que hagan su trabajo. Los pues si ustedes van a decir, se vuelve loco, nos están diciendo cosas terroristas, pero vamos a tener que trabajar así. Disciplina absoluta. Nos han pegado cuartos listos, algunos colegas de medios. ¿Para es que por qué viene el presidente y va a tener prensa. nos siempre hay que entenderlos. Si se negocia y se les pone la convocatoria, es una declaración del presidente final de la actividad. Es eso, nada más. Pero vea, es que importa. Esa es la línea. Son una pregunta por medio. Es una pregunta por medio. ¿Por qué? Porque si no los de siempre van a seguir acaparando las preguntas. Importante, los pequeños no van a poder publicar. Y el mensaje de los despachos presidentes es: queremos y nosotros que ustedes hacen, sabemos talento que talentos ustedes tienen, pero pues nos enfrentamos a un mar incierto, como pocas veces. Entonces, el rol de ustedes es más importante que nunca. Porque la única forma en la que vamos a poder hablar de la ciudadanía es a través de ustedes y del fruto de su trabajo. Los ministerios producen muchísima información. En sus manos está que la gente entienda cuál es la lógica de lo que estamos haciendo. Insisto, no es para nada, no es que quiere venir a meditar mediante la ley es el estado de la por medio del gobierno de la república trabajando para la gente y esa es la única sí. que sacamos de tener durante de estos cuatro años y me alegra profundamente que él podido acudir al llamado de la ministra y el equipo del ministerio que no será posiblemente la única vez que nos veamos Ustedes han tenido posiblemente mil problemas de esas con otras autoridades, pero el acompañamiento del Ministerio por medio de la ministra va a ser mucho más cercano, mucho más humano, y con la idea de que a todos nos va a beneficiar. Aquí no vamos a generar... Que a una de nuestras jerarcas o una de nuestras jerarcas de tal El presidente es un hombre de equipo, no va a tirar a nadie bajo el bus. Pero para no tirar a nadie bajo el bus, tenemos que trabajar juntas y Para saber que lo que estamos haciendo y responde a lo que dijimos que íbamos a hacer. Disciplina absoluta. Para que podamos cumplir esto y que la comunicación. Se sienta en un campo de nuestra forma de hablar porque, el cine, los de gente. clientes. Porque, pero estudia los comunicados deciden que son siempre con técnicos, los hombres de la Ciencia, porque a mí me tocó estar ahí. Hay que hablar de la deuda, de sube la tasa, baja la tasa. Sí, sí, estamos de acuerdo. Claro, los comunicados tenemos que y al final que cada una de las comunicaciones que ustedes hagan, tienen que contestarse una pregunta. A la gente, ¿y qué le afecta lo que yo estoy denunciando? A la gente, ¿por qué le estoy haciendo gracias a ustedes? Y esa es la que dicen y muchachos. gracias. Gracias por seguir en sus trabajos. Gracias por aceptar participar en este reto. Gracias por sumar sus voluntades y que podamos trabajar juntos. Insisto, esta no es la misión de uno, no es la misión de la ministra, no es la misión de la ministra de la presidencia y de cada uno de sus Hay equipo y ese equipo lo desempeña a ustedes, por eso queremos tener una relación muy cercana con ustedes, donde podamos, como dije, sumar voluntades de forma tal que la comunicación. Sea nuestra máxima peronita a hacerle. Gracias.